Pues, buenos días, gracias por vuestra asistencia. El motivo de esta, esta rueda de prensa trae causa de, de que hemos advertido que la creación de una especie de programa temporal de apoyo operativo, que es la contratación de ocho, de ocho personas en el área de urbanismo, que van a suponer un coste de 400.000 euros al año, cerca de 1.200.000 a lo largo de 36 meses, ...y que de alguna forma para nosotros es una estructura paralela, un tanto opaca... ...y con visos de, de unas ciertas irregularidades en su conformación. Este programa temporal de apoyo operativo es para dar cumplimiento al, al, al convenio con la DPZ... Y, ...y en ese expediente en el que se alude a esta estructura que para nosotros es una estructura paralela dentro del área de urbanismo... Se habla que es para realizar una serie de, de proyectos en el convenio de la EPZ que, se, que comprobamos que 11 de ellos están ya ejecutados, que 5 de ellos están las obras en curso, 3 en contratación y 6 los proyectos están aprobados y redactados. Todos estos proyectos, que ya están aprobados, redactados en licitación o en ejecución, han sido elaborados por la Dirección de Arquitectura, con su personal, a lo largo de estos años. Ahora incluso habéis visto cómo el alcalde se dedica ahora a inaugurar proyectos que pertenecen a la anterior corporación en el, en el anterior convenio. ¿no? Bien, eh, lo que queríamos cuestionar son las dudas que nos ofrece el que se genere una estructura con dos arquitectos a uno, otros dos arquitectos técnicos, dos ingenieros técnicos industriales, un administrativo y un auxiliar administrativo, que se genere una estructura al margen de la Dirección de Arquitectura, que es la que ha venido desarrollando todos estos proyectos, pues yo creo que con una acreditada solvencia y, y que de alguna forma es el único servicio especializado y competente en este ayuntamiento para, para realizar estas funciones y que, y que lejos de, de justificarse debidamente… ...este programa temporal, fijaros los requisitos que, que exige. dice, debe identificarse con precisión... ...el programa a cuya ejecución se vincula y se está vinculando a proyectos ya ejecutados, elaborados o redactados. La, debe acreditarse las necesidades de personal vinculados al mismo, al parecer el propio área de arquitectura... ...la de, propia dirección de arquitectura manifiesta que hasta ahora ha venido atendiendo con el personal existente eh, esos, esos trabajos, es decir que no vemos justificación para esto. Estamos cuestionando desde hace tiempo, ya sabéis, no solo ya el problema de la temporalidad de los interinos en este ayuntamiento, sino que en este presupuesto hay recortes en, en personal que van a suponer la pérdida de 120 puestos de trabajo, que no hace mucho el propio concejal de urbanismo hablaba de 54 puestos de trabajo perdidos y que durante tres años no han hecho absolutamente nada el área de urbanismo por ocupar estas plazas en torno a la plantilla, a la estructura del ayuntamiento. ¿no? El problema que puede generar también esta plantilla paralela, opaca y que no sabemos cuáles son las funciones que va, que va a asumir es el que, en tanto en cuanto no esté bajo los auspicios de la Dirección de Arquitectura, que es la que de alguna forma ha puesto en marcha la Plataforma Electrónica de Gestión Integral de Arquitectura, que es el SIARC puede generar muchos más problemas el trabajo que desarrolle esta estructura paralela que los, que los aportes o beneficios que pueda, que pueda realizar. Porque esta plataforma electrónica de gestión integral de los servicios de arquitectura es, es un, un plus añadido de este ayuntamiento que ha sido eh, elogiado por, por otros ayuntamientos por la calidad técnica de esta plataforma y por, y por el buen hacer que representa el tenerla permanentemente actualizada… Y que una estructura de estas características, que no sabemos muy bien cuál es su razón de ser y cuál es el sentido, y, y, por, y, y, de, y, da, y además también incluso el sistema de, de contratación de, de esas personas, pues nos, nos genera serias dudas. Porque a la larga puede ser más perjudicial que personal no especializado desconocedor de esta plataforma haga un trabajo al margen de, de, de cómo viene siendo realizado de forma habitual por los servicios técnicos municipales. Es decir, de momento os aportamos esta, esta información y nosotros vamos a pedir aclaraciones al Gobierno porque esto nos parece una falta de transparencia. Nos parece que, que la incapacidad en la gestión de este Gobierno no puede solventarse a base de generar estructuras al margen que les va a suponer a, a los vecinos y a los ciudadanos de la ciudad, pues, cerca de 1.200.000 euros hasta que acabe la legislatura y que muchos nos tememos que esto va a servir para, para gestionar proyectos que le puedan dar rédito político en términos electoralistas, pero no en términos de atender las necesidades de los barrios bien conocidas eh, por parte de, de este ayuntamiento, dado el trabajo que llevan las entidades vecinales y que, y que, además, se va a ver en las enmiendas que se presenten ahora en el presupuesto. Pues nada, dejaros ahí este tema... Y que vamos a seguir investigando y averiguando también todas las vicisitudes que ha, teni que ha, que ha tenido la, esta tramitación en la que observamos que hay una falta de, de datos, de datos ciertos, que nos llevan a dudar muy mucho de, de, su, de, de su acopio o de su adecuación a la legalidad, pero sobre todo de su utilidad a futuro, ¿no?